Una tragedia sucedió ayer cuando dos muchachos, dos desaprensivos, intentaron atacar a un agente de la Policía Nacional en la comunidad de Las Guasumas, aquí en San Francisco de Macorís. Todavía no hemos confirmado la mañana, pero lo que nos habían dicho es que uno de ellos... De los muchachos había muerto uno de los atracadores. El oficial es Gabriel, Juan Gabriel Bonifacio Gutiérrez, que anoche se estaba pidiendo sangre para él. Juan Gabriel Bonifacio Gutiérrez, ese que ustedes ven a mano izquierda, este agente de la Policía Nacional que enfrentó a estos dos muchachos cuando intentaron asaltarlo en la comunidad de las Guásumas, aquí en San Francisco de Macorís. El que está en el medio, ese es el que llevó la mejor parte. Él solamente está herido en una pierna y esos, esos golpes que tiene en la cabeza. Y el que se dice que está... Es, ese es el que resultó con la mejor parte, Frank y Betón, que es el que está en el centro. Y el que está con el suéter azul, Rudy Ortiz es el que la información extraoficial que tenemos es que falleció en la noche de ayer, producto de, sobre todo, un balazo en el cuello que el agente policial logró darle en medio de este atraco en la sumas Vamos a ver imágenes, como siempre, este es un programa de imágenes, yo quiero que pongamos que lo veamos con mucho cuidado porque son unas imágenes que hemos traído muy crudas directamente de este hecho que sucedió anoche ya tarde vamos a ver este caso señor director ¿Por qué eres policía? ¿Por qué lo eres? Primera vez que tú la a atracar. ¿Eh? ¿Tú estás manejando? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? ¿Eh? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? Joven, ¿cómo es tu nombre, joven? Joven. ¿Cómo te llamas, ¿Cómo te llamas? Buenos días, Camilo. Bu Buenos días, hermano. Buenos días. Caramba, qué noticia más lamentable, uno despertar y desayunarse con esa noticia. Así es. De un hombre bueno, trabajador, honrado, un hombre que lo conozco yo desde hace mucho él, Imagínate, si nos decimos primo, porque es para allá de, de cercado de mi campo. Sí. Pero nada, esa es la respuesta que le damos hoy al general y a la a la policía, a quien sea, para... Esa es la seguridad que tenemos. Y eso es un agente policial. Es un agente de la, de la policía que todo, toda su vida ha trabajado. Imagínate qué le queda a mí o a ti o a cualquier otro ciudadano común. Así mismo. ¿eh? Me acaba de confirmar la Policía Nacional que falleció Luis Alexander, Luis Alexander Ortiz de la Cruz, quien presenta heridas múltiples por armas de fuego. Y el otro, ese que presentamos, eh, lo que yo le digo de las informaciones que son así, ese muchacho es menor de edad, 16 años tiene. Sí, pero eso ni lo diga, José Manuel. Y a Dios que me perdone, a Dios que me perdone, está lo tienen que estar muertos los dos. A Dios que me perdone, porque ellos salen a matar y a hacer daño a gente que, que vale la pena. Y ellos son lacras humanas. Así es, bien. Que, los que salen a hacer daño, señor a Dios que me perdone, pero muertos están bien y no debieron dejarlo vivo ahí. La comunidad debió de, de, de terminar de jubilarlo, pensionarlo para, para siempre. Tenían una pistola marca Versa, calibre 9 milímetros, con la que le dispararon al primer teniente Juan Gabriel Bonifacio Gutiérrez me extraña porque aquí los delincuentes no hay pistola y porque la policía y, y la seguridad no fue ido y, no, y se la quitó porque no lo desarmó No, no fueron a donde, a donde don Pedro, donde don Juan donde don Guillermo que tiene negocio que son, y se la quitaron a eso a los delincuentes no porque siguen haciendo daño esa es la seguridad que tenemos ah, vamos a presentar más adelante un caso de un señor que fueron y le quitaron el arma y ahora el arma no aparece pero oye, ¿cómo es que se la quitan, José Manuel? Se te vence la licencia. Y tú vas a renovarla, tú con todo tu que no te la renovas, que no, que no, que no, que no, y, que no, y ya, y, y, y te la quitan, y se van a llevar a para eso mismo, para que a los delincuentes no hay temática. Sí, así es. Bueno, está bien, ese, eh, dicen que los pueblos tienen, eh, los manda, eh, ¿cómo es, eh, los presidentes que se merecen? O... Sí, sí. O sea, que eso es lo que no merecemos, lo que tenemos. O sea, que... Así que, yo que no puedo conversar, pasa buen día, hermano. Como no, Igual, igualmente. Sí. Okay. El primer teniente, Juan Gabriel Bonifacio Gutiérrez, fue herido en, la, en una pierna, pero parece que el, el balazo le peligró la vena horta. Y por eso tuvo una pérdida tan grande de sangre que le que anoche se estaba pidiendo sangre para él. Parece que le peligró la aorta. Una, Hay balazos de estos que son en las piernas, pero que son mortales muchas veces por la pérdida de sangre que generan. Eh, repetimos, eh, falleció, como, como habíamos dicho, eh, uno de los de los asaltantes Luis Alexander Ortiz de la Cruz. Si no me equivoco, eh, es abuelo de pájaro, pero si no me equivoco, Luis Alexander Ortiz fue uno que se, se escapó de ahí de la, junto con otros dos con Randy y con Matalagarto, que se escaparon de la, de la cárcel de Vistalvalle hace un tiempo y que luego fueron reapresados. Eh, ese nombre, según entiendo, fue... Eh, era este muchacho que resultó muerto en este... en este intento de asalto a este primer teniente de la policía en Las Guasumas la noche de ayer.